El mundo es del soñador que crea su propio universo. En un hilo cuelga la esperanza, en otro ahoga sus suspiros. Si la vida le golpea fuerte o blando, procura no... Le rompa en vano, busca refugio en su casa y piensa cómo arreglar lo que le pasa. Todos extrañamos lo que ya no está nos refugiamos en lo que llega. Los días son demasiado largos quizás y las noches cortas y color ceniza. Noches cortas y color ceniza. El mundo es del soñador,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 Cuando sientas lo que sentirás es que tu vida está en rebrote y si un día tropiezas al caminar levanta y sigue raudo caminando el viento te estará ayudando a marchar inventa una canción y sigue cantando sigue cantando el mundo es del soñador que crea su propio universo en un hilo juega la esperanza en otro ahoga sus suspiros En un hilo cuelga la esperanza En otro ahoga sus suspiros con la esperanza en el corazón Cárgalo de amor y vida a tope cuando sientas lo que sentirás Es que tu vida está en rebrote El mundo es del soñador Que crea su propio universo En un hilo cuelga la esperanza En otro ahoga su Suspiró